6 de la mañana con 15 minutos. Sota alo pachata tunka pez, jacatanakau, será jarakiu, kamawa, wiljtapacha, waki, stawimpi, acá alo atanja, sarantaskaraktan. Gisa, casti, viceministerio de desarrollo rural y agropecuario, chamanjtazkiumaja, chakatu, satawa, feria del campo a la olla hecho en Bolivia. Gisa, nas, aimara, rutja. Yaputa puta pukuru, sisna ojanich, apasiniwake, ahtunka peska, tunka sohta, tunka pekail qurna, que es la gata octubre faksita. Uxatogetuakalavatanja, Aruskiptañani, Hilata, Viceministro, Álvaro molinero Hilata, Viceministro, Kamisaki, aski alwa kipana. Kamisaki, Hilata, Will, William, aski alwa eh, kipana ya, eh, Tazpacha, izteire nakataki. Waliki, Aruskiptañaniu, Aimarata, Kamaraki, Castellano, Aruta, Kamata, Marcache, Nakaja, Sunpacha, Amuit, Aphanyapataki, Kun, Hamaraki, Pacha, Nakaja, Katusasau, Histasipkarakpacha. Temado hermano, entendemos que están preparando una importante feria que seguramente y sin duda va a apoyar a los productores agropecuarios, particularmente de nuestras provincias. Es la Feria del Campo a la Olla, hecho en Bolivia. ¿Cuál es el objetivo de esta feria? ¿Quiénes están convocados a participar, por favor? Tiene acá su canca, en la Bien, hermano William, eh, esta feria denominada Feria Agroproductiva Gastronómica del Campo a la Olla, hecho en Bolivia. Ese es el nombre de esta feria con el cual va, es, eh, se está organizando. Eh, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Productivo. Bueno, ¿no? nosotros estamos realizando esta feria en coordinación los dos ministerios, eh, prácticamente en la línea de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora y nuestro vicepresidente Gilata David Choquehuanca, con el objetivo de... Eh, más que todo de reactivar, de reconstruir la economía de todos nuestros hermanos, más que todo productores vamos a tener productores agropecuarios, también vamos a tener eh, a nuestros hermanos transformadores emprendedores eh, que van a participar también, ¿no hermano? Entonces el objetivo es más que todo eh, reactivar la economía, reconstruir la economía de nuestros pequeños productores también. De qué manera también esto a nuestros hermanos que vayan a la feria a participar. Les va a convenir también a ellos ir a comprar a un precio y peso justo o más económico del productor al consumidor. Del productor al consumidor siempre es más barato cuando no hay intermediarios. Entonces ese es el objetivo mi estimado hermano William que es. ...para reactivar y reconstruir la economía de nuestro país. Walikiwa Inasa Comunidades Caja, Pachaniza, Sassina. Queríamos consultarle, Viceministro, seguramente varias comunidades en este momento están viendo el programa... Ahí ...tenemos varios productores. Para participar en esta feria, tienen que inscribirse, tienen que presentarse directamente en la feria... O ¿Dónde tienen que ingresar? ¿Cómo participan? ¿Con o para Caja ¿a Portanifjas para Gilatares y Listo? Bueno, eh, hermano William, hemos sacado nosotros un comunicado donde hemos invitado a todos nuestros productores. Esto ha sido a nivel nacional. Van a venir productores de Tarija, nuestros hermanos tomateros, que van a llegar seguramente con sus camiones van a llegar nuestros hermanos hortaliceros de Cochabamba, de Santa Cruz, y también de nuestro, de lo, de lo que es el local, ¿no? del Departamento de La Paz, van a estar también nuestros hermanos hortaliceros, nuestros hermanos paperos, van a estar nuestros hermanos de los yungas también, ¿no? con diferentes variedades de frutas, no solamente ellos, como decía, también van a estar nuestros hermanos, transformadores, los que ya le dan un poco de valor agregado eh, cuando elaboran eh, jugos, elaboran diferentes derivados del charque, nuestros artesanos también que hacen la transformación primaria de lo que son el cuero, eh, la lana de la llama, la lana de la alpaca, entonces Vamos a tener una variedad, pero sí hemos sacado un comunicado, hemos invitado a diferentes productores, de diferentes provincias, pero si aún así no les ha podido llegar, pues eh, que se acerquen al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras o al Ministerio de Desarrollo Productivo, al Viceministerio de Comercio Interno eh, del Desarrollo Productivo y si es del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario. Nosotros como organizadores seguramente les estaremos tomando en cuenta a los hermanos que no hayan sido tomados en cuenta tal vez eh, para participar de esta feria con sus diferentes productos que nuestros hermanos pues en, en el área rural producen para que las ciudades estén cuenten con alimento. Importante. Eh, hermano viceministro, entendemos que... Ya tenemos organizaciones económicas, organizaciones de productores que incluso ya tienen las respectivas certificaciones de las instancias correspondientes que garantizan la calidad de sus productos. ¿Cómo se está avanzando en todo esto, por favor? Bueno, eh, prácticamente nos sorprendemos cada vez. Tenemos cada vez diferentes emprendimientos de nuestros hermanos que cuentan con registros, cuentan prácticamente con todos los requisitos, incluso ya para exportar los productos al, ex, al exterior. Entonces, pues, pero no se conocen sus productos. De repente, esta Feria Nacional, mi estimado hermano William, no solo va a ser en el Departamento de La Paz, es una feria nacional que también se va a realizar en Cochabamba, también se va a realizar en Santa Cruz, Después seguramente vamos a estar organizando en diferentes ciudades capitales. Esto es un pedido que nos han pedido nuestros hermanos productores, que podamos realizar las ferias, eh, que pueda patrocinar el gobierno. Entonces nosotros como trabajamos en coordinación siempre con nuestras organizaciones sociales, trabajamos escuchando a, a las peticiones de nuestras organizaciones sociales en coordinación con nuestras organizaciones sociales ese también es la línea el mandato de nuestro presidente y vicepresidente pues entonces hermano William ya estamos realizando lo que es esta esta fe, primera feria no también recalcar hermano William que no solamente es una feria del productor al consumidor ya sea eh, productos agropecuarios y productos ya transformados sino también es una feria gastronómica donde vamos a tener diferentes platos típicos nuestro pesta nuestro, seguramente no va a faltar nuestro queso no va a faltar todos los platos típicos más que todo del departamento de La Paz vamos a tener más de 350 puestos en lo que es eh, agropecuarios y pecuarios y también vamos a tener como un, un sector denominado de productores mayores, donde ahí van a llegar más de 20 camiones. Entonces, esos van a ser más que todos nuestros hermanos mayoristas que van a llegar ahí, productores realmente que van a llegar y los precios realmente van a ser accesibles, ¿no? para nuestros hermanos también que quieran comprar. Por otro lado, también vamos a tener esta más de 50 puestos, gastronómicos de nuestros, nuestros hermanos, mancapairis, como decimos, ellos van a estar también ahí exponiendo diferentes platos típicos, más que todo del departamento de La Paz. No solamente eso, también hermano William, también vamos a contar con más de seis grupos musicales para la inauguración, nuestras danzas autóctonas. Entonces, pues... Eh, esta feria va a ser grande, por eso se va a llevar tres días, el 15, el 16 y el 17 de este mes. Entonces tenemos grandes expectativas de que les vaya bien nuestros hermanos, productores, que puedan vender realmente la mayoría de sus productos. Nuestro don de Caucaganiza. Acá feriaja Hilata William Apasiniwa. Parque Urbano Central, Camacho Token, acá, Mercado Camacho, acá, Manjajan, hacha espacio que hiciera la cita a acá, Ucandro acá, hacha Feria Nacional del Productor al Consumidor, ¿no? Uh -huh. acá, Feria Ajas, Atapi, Feria Agroproductiva, Gastrodómica, del campo a la olla, hecho en Bolivia, como acá, hacha uh -huh. Feria, ¿no? Entonces, bueno, nana kha ibrita preslas es que mata oja producto rana kha niñas ya tipchiente pero acapán interioro gutápuxpan haya alhasinón tachasas que no nana kaste ma apuesto nana kaste kupas pachao caro cómoda si prespa hilata William Waliki Waliki hilata viceministro kama caranchito oita caluatan hakunha asquisa kama unta y como escutir kama hay aya. Hay William. Hay aya. Hay aya. Hay Ucampirusa, Ucampirusa Marqueteña, Comarqueteña, que ha decretado derecha Oxanquirancaja hasta para Ox Amtasipki, oye que toca que se prepareña a inest algunisto, aneuca hawalicre. Compiros gobierno que tra irnaskiwá a reactivación económica, reactivación productiva, quajnairaru sarantañapotaki kunhaski suqila transcuya, que no baja huita tapta ocu tirese malao a pasine acá, hachaqato. Pachawakx serwaixi a carwa kawkistautu ejañani acá alwatana Lunes, lunes, urua. Ni a sacudas hukampi yatunakampi Aka haga Wakistawina ya tu Ya te conoces. ¿Qué te mamá?